Una parte importante de la mitología griega explicaba hechos naturales como transformaciones que habían sufrido los seres humanos. Distinguiremos entre aquellas transformaciones que tenían lugar en la Tierra y que se denominan metamorfosis, de aquellas que explicaban estrellas y constelaciones del firmamento y que se denominan catasterismos, porque en este caso los seres eran convertidos en estrellas. Para las primeras, la mejor síntesis conservada y también concebida son las metamorfosis de Ovidio, ya que propuso explicar las transformaciones ocurridas desde el origen del mundo hasta la que, según profetiza, sufrirá Augusto. Su método siguió un orden cronológico para narrar todos los mitos heroicos de Grecia que terminan con un cambio de forma, a los que añadió los mitos romanos similares. A pesar de las dificultades para establecer una cronología correcta en la mitología, se las ingenió para hacer transiciones que hicieran el desarrollo coherente. El resultado fue el manual más espléndido y popular de mitología, gracias al cual se superaron las anteriores concepciones. Al añadirle su inigualable capacidad versificadora, hizo una obra maestra insuperable. Comentaremos algunos de sus textos en la práctica 15. Como hemos visto, una parte importante de la mitología griega explica hechos naturales como transformaciones que habían sufrido los seres humanos y se distinguía entre metamorfosis y catasterismos. La mejor síntesis de estos últimos es la que recopiló Erastótenes bajo el título de Catasterismos, término que significa la colocación de algo o alguien en medio de las estrellas, es decir, la conversión en constelación de un personaje o ser mitológico. Erastótenes fue astrónomo y director del Museo de Alejandría y tenía por objeto discernir entre la poesía y la ciencia ya que había alcanzado un alto grado de desarrollo en su época antes los hombres habían estudiado las estrellas y la distinguían por criterios como luminosidad posición o movimientos y por los efectos que causaban en los fenómenos terrestres de ahí que se hubieran buscado explicaciones mitológicas para ellas como es el caso de las pléyades en la época helenística ya se hablaba de la concepción geocéntrica de la Tierra como una esfera que giraba sobre su eje, cubierta por una bóveda celeste que componían siete esferas más el Zodíaco. Esta concepción era distinta de la que tenían en la época arcaica, cuando se creía que la Tierra era un disco sólido, plano y redondo rodeado por el océano y cubierto por una bóveda estrellada sostenido por el Hades. Por eso Erasótenes redactó sus catasterismos reuniendo las dos tradiciones y del que tomaremos los textos en la práctica 16. La época helenística fue la que desarrolló las compilaciones literarias más importantes sobre los mitos de la sociedad griega, los Argonautas de Apolonio de Rodas o los catasterismos de Erasótenes. Apolonio de Rodas fue un poeta griego que estudió en Alejandría, teniendo como maestro a Calímaco, director de la biblioteca de esta ciudad y como compañero al astrónomo Erastótenes de Cirene. Cuando tenía 30 años fue nombrado bibliotecario por Ptolomeo II, al tiempo que recibió el encargo de educar al hijo del rey el futuro Ptolomeo III. Permaneció en este encargo durante 20 años, periodo en el que escribió su obra más célebre, Argonautas o el viaje de los argonautas. En él se describe el viaje de la nave Argos, dirigida por Jasón hacia Colcos, en busca del bellocino de oro. Por otro lado, Aristótenes de Cirene fue un matemático, astrónomo y geógrafo griego. Estudió principalmente en Alejandría, siendo discípulo también de Calímaco, y por lo tanto compañero de Apolonio de Rodas y gran amigo de Arquímedes. Ocupó la dirección de la Biblioteca de Alejandría desde el año 236 a.C. hasta su muerte. Sus inventos y logros más importantes fueron la esfera armillar, la criba para la determinación de los números primos y especialmente el cálculo de diámetro terrestre. Se le atribuye la obra a catasterismos, aunque algunos críticos dudan de su autoría y prefieren designar a su autor como pseudoerastótenes. Tito Livio fue un escritor romano, autor de Lat urbe condita libri. Esta obra, que constaba de 142 libros, de los que solo han pervivido 35, narra la historia de Roma desde la fundación de la ciudad hasta la muerte de Druso. Publio Ovidio Nasón es un poeta romano famoso especialmente por sus obras Arsamandi Metamorfosis. Metamorfosis está compuesta por 15 volúmenes en los que se recoge gran parte de la mitología grecorromana. Se ha conservado el texto prácticamente completo y es una de las fuentes fundamentales para el conocimiento de la mitología de esta época. Posteriormente a la Metamorfosis, Ovidio escribió Fastos, donde hace referencia a los orígenes de los meses y las fiestas del calendario romano.